situación lamentable. Nosotros estamos acá con el compañero presidente Wilson Ortega de Villarriba, del ADP. Estamos acá ante un pedido que le hiciéramos al señor gobernador y este accedió de una vez en una actividad que compartimos juntos. Y lo que nosotros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 donde se ha estado trabajando. Como presidente de la ADP en, en la zona de Villarriba y, y creo que para nosotros es un privilegio que tanto Wilson como Williams estén en la gobernación. Ellos saben que nosotros tenemos un trato especial para toda la gente que lucha por los mejores intereses del país y máximamente por los intereses de la provincia de Duarte. Eh, nada, es una preocupación que ellos tienen. Nosotros eh, vamos a, de, a de diligenciar una respuesta objetiva en cuanto a la demanda y la preocupación que ellos tienen. Yo pienso que sí, que nosotros debemos hacer un esfuerzo entre todos. Y lo que no queremos es que la educación, que, eh, que, que las clases que van a comenzar pronto eh, tengan ningún contratiempo. Yo pienso que, que para que eso no tenga contratiempo también tenemos todo lo que podemos de nuestra parte. Nos preocupa la situación del compañero Máximo y también del compañero Francisco de la Guarana. En relación a Máximo, que es de nuestra excepcional, está suspendido desde el día 2 de febrero. Aquí tenemos la documentación donde dice que la medida administrativa que se tomó con él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 ...siete meses, perdón, de suspensión... ...una suspensión... ...que nosotros hemos dicho que es una injusticia... ...lo que se ha hecho con el compañero... De lo que decía el compañero William... ...es... ...el sentir de las sesionales de las provincias Duarte... ...y hermanas Mirabal... ...no es lo que nosotros queremos... ...es que las autoridades educativas... ...nacionales y regionales... ...nos han llevado hasta aquí... ...referente a las construcciones...